Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro Youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Bleach, Blade Souls Ok Cogemos aquí el login, bonus Y aquí tenemos a los nuevos Que estamos aquí subiendo Vale, que los conseguimos ayer También tiene que ir a por este Creo, el Epirreales Hace los porros ese Vamos a ver, vamos a ver Venga, comenzamos Vamos a recoger aquí los regalitos de momento ¿Vale? El update No... ¿Vale? La nueva actualización nos regalan 5 orbes Muy poquito, pero bueno eh, Otros 5 por 65 millones de descargas Y, y 50.000 dineritos Por 5 días Bueno los recogemos aquí, ¿vale? Ok Estos puntos de amigos los recogemos también. Ahí estamos. Vale. Tenemos que subir a subir este y estos dos. Pero bueno. Vamos a ver si podemos ir por este. Vamos a ver. Al, naranjita. Y vendría bien el El moradito. Está bien este, el Henry 6. Vamos, vamos a ver. ¿Qué tal? No tengo ni idea, chavales Pues no sé, ¿eh? Creo que el auto. No sé. Vamos a ver. entrar a una sala diferente. No sé, tío. Qué horror. No tengo ni idea. A si sí podemos. Ya había utilizado los cinco tickets, creo. A ver, cáncer. Aquí, cinco tickets. Ahora. Están todos en morado. listo, ¿no? Sí. Venga, vámonos. Ok. Esto es lo que necesitamos lo que Yo creo Las familiares esto, Las mascotillas Estas ¡Hola, payete. ¡Buenos días, campeón! Vamos a ver El cruel chiche este Se lo porro ¡Vamos, poner. Vamos a ir un poquito de fuego ¿Ya? ya, ya, ya mismo muere, vamos, chavales, chica y susurite tenga y no, que me mata. ¡Ay, que me mató! <ríe> ¡Con la barrera! ¡He <ríe> muerto! Bueno, ahí estoy. Esa difícil es dificililla, a ¿eh? ver. Ok, por pues lo menos hemos terminado. Así nada, puntito ahí. A ver. Mira, buen trabajo, dicho ese. Venga. ¿Qué más? Continuamos. Aquí nos da monedita de esta. Y el espíritu, ¿vale? Bueno. Vamos a ver, monedita esta. ¿Qué hacemos con ella? Aquí los medales, en Esto tenemos 130, no sé lo que me pedirá. Vamos a ver. Aquí. Buah. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cuál coger? Será el es El mismo este nos pide 250. O sea, 50, sí. Tenemos aquí varios que podemos. Comprar, parece. A ver. Bueno, vamos a ver cambio aquí de de medalla. Vamos este moradito. Quedan 30 dice. ¿Cuántos tenemos? Ciento treinta. Si me espero, tío, y cojo 250, creo que será mejor, ¿no? Este de, de, de arco Iris, Rainbow. Este de Corazón, Moradito. Este de Power, Rojo. Este de Velocidad, Azul. Este de Técnica Verde. Y este de Mente, Amarillo. O Dorado. Bueno, bueno. Aquí varios. Aquí también tenemos de estos, ¿eh? Golden Soul Reaper. Ok. Hay bastante aquí. Cosita. Ojo, ¿eh? Con este. El Super Editing Brew, este. Parece algún accesorio o algo. Bueno. Hay un montón de cositas. No sé si esperarme a, a coger este. Creo que es lo suyo, ¿eh? A ver. Este que me dice aquí. No puedo. Se lo porro. Daño de objetos destruible. Más bien más. Bueno, no tengo ni idea. Y este no me lo dice. Este tampoco. Bueno, volvemos Vamos para atrás un poquito. Vamos a ver. Solo podemos este, el de corazón. Vale, esto es por tiempo. Ok. Eh, bueno, es que otro, otro moradito no sé si tengo. Así. A ver, no tengo los familiares, que es lo que necesitamos. Estaría muy bien conseguirlo. Otro moradito creo que no tengo, ¿eh? Así potente. Sí, mira, tengo esta. Puede estar bien, ¿no? A ver, ataque 846. Buah, bueno, este tiene menos ataque, tío. No sé Aunque esta conseguía bastante potis o no sé qué Me han dicho También tengo este Pero está bajito todavía también El moradito este El ¿Qué ¿Pasa tiramos con este o qué? ¿Y el viejo dónde lo he metido? ¿Eso ¿Se ha perdido o qué? Se me ha perdido Ah, está aquí Se me ha ido aquí abajo bueno, no sé qué os parece. Me voy a quedar conectado, a ver. la ruquia A ver qué tal ahora. Venga, vamos a probar. A vale, si conseguimos alguna más. Hola, Miguel. Bienvenido. ¡Un saludito. Vamos a ver. Aquí, algunos auto. Ok. Nivel de capítulo Ok, vamos a ver No sé, cinco tickets Y comenzamos ¡Ole, ole! Ahí está tío Miguel y yo bueno venga vamos a ver estamos listos todos venga seis sama que sale ahí, tío? está pegando este? No sé si lo vamos a pasar, ¿eh? No veo yo esto, pero bueno me quita mucha vida buah, buah, buah Buah, buah. Que me van a matar, ya Venga, arriba Vamos, Ruquia. Me han matado otra vez. Están echándole todas las habilidades. ¿eh? Dos. Otro tres. ¿Lanzo yo la mía también? Me pega, tío! Pues estamos habilidad habilidad allá talla Está más chunguilla, ¿eh? la de antes. no nos mata más veces, pero bueno. Así podemos revivir. Mira, que ya le queda poco este. Ahora, vámonos. Hay que pegarle ahí fuerte 56 combos, ya vamos 60. Bueno, que nos pega. Oh, oh, la que nos ha dado. Ya, ya nos mata. Ya nos mata. Queda 10 de vida, chavales. <ríe> Ya morimos. Ya. Venga. Otra vez. Uh, que morimos, que morimos, chavales. Uff. No creo que aguantemos esta. Que pasa es que no, ¿eh? El con ese es el que me va. Buah, como pega Yo me acerco eh. él como pega, tío ¡Ah! ¡Oh, que nos pega también ese. <ríe> Quedamos que aquí los dos <ríe> pillados. Venga, ya le queda poquita vida. Uf, como pega. Como pega. Qué poquita vida le quitamos oh, Otra vez me ha matado Cuidado Blast de Koi Cuidado, cuidado Venga, aguantad, chavales Ya voy Vámonos Buah, como pega, tío. Venga, tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Ah. ¡Oh! Ahí, ahí, dale al decoy. Dale al decoy. Dale, dale. Oh, hemos muerto con el decoy. Por lo menos lo he destruido. ¡Venga, que podemos, chavales! ¡Ánimo! ¡Buah! ¡Muy pega, tío! Está claro que la rubia todavía no la tenemos ahí potente. ¡Aguanta, aguanta! ¡Buah, 15 segundos! ¡12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venga, dale ahí fuerte, Rukia. Como pega. No que le queda nada, tío. Margachón este. Pégatela, eh Cuidado, cuidado Cuidado El Circulito ese no me da como pegar también, chaval Ya, he muerto otra vez Bien Hemos pasado No sin muchas dificultades, pero Uff Madre mía, chaval Dios Estaba buscando el buen trabajo Pero bueno Ok 7 minutos, más tardado Madre mía Bueno 19, 19 Ok Supongo que es tri, Pero bueno Vamos a cambiar de personaje. Este no. La ruquia Hemos visto que no es muy. Vale. Ponemos aquí. Otra vez. Chain. Se ha ido abajo. No. Abajo se ha ido el otro. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ponernos otra vez. Al abuelillo. Venga. Esto todavía no tenemos ninguno. Confirmamos. Bueno, tenemos 225. A la próxima ya me compró el otro, yo creo. Pues venga, vamos, lío. Otra vez. A ver, otra sala que haya por aquí. Que podamos. Tengo 48. Un ultimate y todo, tío. Ojo, ese. en no, y no creo que podamos yo le doy pero <risa> mismo no echan y todo o no cumplimos los requisitos vamos a verlo vale vale mm. Propietario cerrado eh, el room, ¿lo ves? Lo mismo no nos deja entrar. No sé, no sé. Eh, no, no ha echado a lo mejor, creo. Bueno, vamos a ver otra vez. Otra sala. Yo creo que esa no podemos. Ojo, solo ahí está. Tener. Bueno. Vamos a ver este. Usamos los cinco tickets Y ready Falta un par de ellos Pero bueno Ahí está Falta uno La rookie A menos más que no nos la hemos elegido A ver el taco este Venga, vámonos. Let's mm. <risa> go. Hay uno que se ha ido. Pues nada. para que entre otro. Este, no sé si tiene mascotilla. Yo todavía no tengo. A ver si la conseguimos. venga. Al día del Montepío. Vamos a ver ahora qué tal nos sale la cosa. Yo me la guardo la habilidad, aunque estemos ahí que no está hinchando, pero bueno. Ya hemos muerto Venga, vamos Madre mía No voy a bajar la música porque no veas ¿eh? Los efectos de sonido estos Ni que quitamos poco, que tío. Otra vez que me ha matado. Bueno. Ahí va la ruquia. ¿Qué tal ¿Qué guapa! Esta no, pedazo de arma tiene. <risa> Chica. Se pega en todas direcciones, hay que estar ahí muy atento para o disparar de lejos, a ver. Sacar de lejos, pues si no, te revienta. Venga, bueno, tenemos nuestra habilidad todavía. para un poquillo Sin lanzarla ya Y uno El Minato Le queda todavía la habilidad Vamos a ver Ay, le iba a lanzar ya, eh Míralo Ahí estoy Vale Ha matado Pero no sé si le he dado la, la habilidad, tío Oh, que love. Lo ni que le he dado después de muerto, eh. Pero bueno. Ahora a ver, veremos a ver. Ok. antes con el fuego, ¿eh? a este pavo no le quitamos nada no le quitamos nada cuidado que nos revienta soy el único que le planta cara, a ¿eh? Anda ahí Aguanta, aguanta Míralo, aguanta y Ya, ya, que esa no vea Algo tardamos en necesitar. Vamos ahí. Se este le queda poco, ¿eh? Este pavo. Voy a aguantarle aquí como podamos. Guay, ¡Wow! Me ha reventado, tío. Me Ha hecho dos ataques que... que, que. Me va a matar otra vez. Ahí. He caído ya. Otra vez los de coy esos son muy chungos, eh. los de Koi Stay together. <ríe> Vámonos. Ya va a matar otra vez. Si <risa> quita vida y el pavo este, ahora los descoy, siento matarlo ya, matarlo. Guan ahí guan de ahí. Y si me curan, guay, si no. Si no curan al tanque, mal vamos. Mal vamos. A ver. No queda nada ya, eh. Guan ahí. Aguanta, chavales. Uh, 6, 5 No lo matamos, eh 4, 3, 2, 1, 0 Nada, no lo matamos En el tiempo Nada, no hemos podido, tío He muerto oh. Qué mal Cua fallada Ah, oh, qué mal Está nada, tío, fíjate la poquilla vida Ah El idracia sí ya se ha ido Igual, bueno, no hemos podido. Vale, pues nada. A ver la última. <ríe> A ver. Join Room. Bonus o carry, dice. Ni idea, chaval. Uh mismo necesitamos esos puntitos vale si tiene aquí más 50% dice de monedita falta un par de ellos Izuru ese tiene dos personajes ¿eh, tío Ah, bueno, que es el mismo El Izuru ese Y lo tiene al 181 No lo tiene al 200, qué raro Aquí no va a entrar nadie, eh Aquí no entra ni Ahora Venga, chavales Tiene mi wheel, bandolero 7 ¿Vale? El que quiera pues Puede solicitar el ingreso Vamos a ver ahora Nos llevamos muchos palos, ¿eh? Yo creo La prueba sin... Vamos igual Nos llevamos igual, tío Vámonos, vámonos tío. Bueno, nos llevamos Es que nos llevamos todos los Son automáticos, sin automático. Vamos no por mi torreta, Como no me curen de que me curen. Help me. Help me, help me. Si no morimos. Bueno, más vamos a curar. O sea, da. No. ya me ha matado de una, tío. Iba a ver si aguante, pero no. de rato pegándole con el X Y las habilidades pongan solas, pero ¡No! Buah, me lo llevo de esta manera 411 que me ha pegado Bien, bien, me han curado, tío No sé quién es el que cura, pero Se agradece bastante la curación a aquí, aquí, ahí, que está ahí. Ahí está potente, yo creo que le he lanzado ya la vida, eh. Esta la ha lanzado ya. ¡Lanzala! Esta de morir. Me cago la más. Que ya me han matado, tío. Joder, ya la ha lanzado y no sé si le he atacado. Qué mal. Lanzada. Ya, otra vez. si es que nos pega hay unos viajes. Pero bueno, bastante más rápido que la de antes, eh Yo hago los Black de coy y eso, se nos funde. Me queda uno de vida. Otra vez que muero. Otra vez que muero. Help me, help me. Nada, nah. Ahora. Ahí, ahí, es que si no, cura Otra vez Otra vez liquida, Pero bueno, lo hemos pasado, así que bien A ver lo... las medallitas que nos dan Venga Ya, bastante, ¿no? 27, 27, está muy bien. Venga. Vale, volvemos al home, ¿no? Vamos a ver esto de aquí, creo. Hola, Crista. Bienvenido, bienvenida. Vamos a ver. Aquí, el Medal Chain. Si podemos comprarnos ya una mascotilla o algo. Y vamos a ver. Este nos pide 250, ¿vale? Queda uno de ese. Vamos a comprarlo, ¿no? El sale el este. A ver. Exchange. Vale. Se nos ha enviado a nuestra caja de regalo. Y ahora esto, esto yo ya no sé si cogerlo o no. 50, ¿cuánto nos queda? 110. Solo puedo comprar un par de ellos. Vale Está muy bien esto, ¿eh? Del... Ok, Chris <ríe> Me pone cristas Christa. cristas cara Caras chico o chica Vamos a ver ¿Cómo se el equipo yo ahora esto? Tenemos variable, 110 luego estos tío paso con ello? Este de momento con otra moneda, vale, vale Conforme eso, pues, iremos Ok Ahora la que está esta De acuerdo A lo mejor este me interesa, ¿eh? Como somos moraditos Para el abuelo, no sé ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Me lo compro? ¿O qué pasa? Vamos a probar, ¿no? No sé esto lo que hace Tengo cero, pues Compro uno, venga Vamos a probarlo a ver Ok Mira, pues nada, vamos a recogerlo Ok Aquí en la caja de regalo Y vamos a ver Aquí están, ¿no? Sí, mejor ves que hemos ganado muy rico Así que vamos a ver Ahí recogemos todo Incluso esto Así que mira, este está en rojo ahora, eh Bueno Y el otro nos ha dado 10 Vamos a ver, vamos a ver Mira, ya tenemos un familiar de estos, ¿vale? De un Epic -ray. Nos va a explicar un poquito la ruquia de qué va esto Así que vamos a ver los familiares le gustan los accesorios que tú tienes equipados eh, en, en las tres ranuras, ¿vale? Del personaje Y solo tienen efecto durante el epirrey. Vale, vale Bueno, pues esto no viene bien Necesitamos usar los espíritus Vale, para abrir Para descubrir su verdadero potencial Ok, tenemos que subirlo a algo Ahí está, ¿no? Vamos a ver los caracteres familiares aquí vale desde tu propio inventario tenés en el inventario ok pues vamos a ver el inventario ¿Dónde está? aquí la descubrí el gatito venga el inventario eh, ahora que carácter aquí y ahora familiares vale y ahora ¿Qué, ¿Qué hago en este a ver, familiar soul trail, nivel, ni idea. Familiar detail. Vamos a ver, esto hay que subirlo, yo creo. Aquí haré un familiar soul trail para abrir. Bueno, y este, full power. Ok. Sí. Vamos a ver. Aquí está esto Vale, la fuerza de los familiares Pues igual que el otro Hay que subirle su verdadero potencial Necesitamos espíritu y moneda Vale Derrotando a los bosses como hemos estado haciendo Hoy en los Epic Ray Mira pues estupendo Esto no va a subir mucho a los está pues un poco más, Chris. Cuarto de hora más, más o menos. O poco, poco menos. <risa> Vamos a hacer un asuntillo y me tengo que ir. 10 o 15 minutos, más o menos. Y esto no es todo, ¿vale? Por subir a tope en un familiar, podemos pues descubrir el modo compañero de este familiar. Ojo, que eso nos puede venir bien. Vale, tiene efectos durante los rayos eh, épicos, que son los que hemos estado haciendo. Vale, pero si descubrimos el modo compañero, tú te lo puedes llevar vale para las misiones de, de un solo jugador y durante el modo cooperativo. Así que está muy bien. vale Venga, pues tenemos que subirlo a tope. Vamos a ver. Que podemos mirarlo en la sección de ayuda, por si no es algo que no entendemos. Pues bueno, a ver cómo se lo di todo. Esto no tiene... <risa> Aquí. Bueno, bueno. Es que me pide, tío. Vale, de momento tenemos que... darle... A ver. Este sí, ¿no? Level 2 también. No tengo ni idea, eh. La verdad, 10.000. ¿Le damos o qué? Ahí. Lo único que no tenemos, Multipower de ese, pero bueno. Ojo, ¿ya me pide de esto o qué pasa? <ríe> ya no puedo. No puedo, me pide rojo de eso. Ni idea, ¿eh? Lo tenemos de los moraditos, pero de esto no tenemos. Ni verde ni azul Bueno. De momento... Poca cosa. Dragón azul JM ¿eh? por... Ok. A ver, fully power. No, no puedo darle aquí. Familiar Sol 3 para descubrir... Vale. 3% nada más. Poca cosa, lo hemos subido, ¿eh? Poca cosa. Y luego para equiparlo... 320 espíritus de esos, dice que tenemos... yo equipar aquí, pero no nos deja ¿por qué? No la deja Pues no lo sé Tendremos ahí que Que subir O ir haciendo más misiones de estas No lo sé Va, un momentillo aquí Ok Esto es lo del chat Y poco más, ¿no? Chat general la Arena del chat Vamos a esto. Ok. ¿Y da o no? <ríe> sí. Tenemos aquí este también. Ok. Ok, ahora voy para allá. Sí, lo estaba pensando lo de los. Los sumos esto las invocaciones. Estoy recogiendo aquí un poquito Vale Ahí nos dan tickets también Sol ticket Venga Cogemos ahí Y esto pues hay que hacerlo Vale, new este ya ha estado las órdenes del día Pues vale Eso por ahí mm. Vamos a ver Mantica. Hola Adrián, muy buena Muchas gracias por pasarte eh, Solo tenemos uno, pero bueno Del Bray Soul este ¿Qué te va? Ah, que está en clase de informática Ok, Un saludito ahí Arroba.com Muy bueno tu canal Ahí te estoy dando like, eh No se te olvide dejar el tuyo Ok Vamos a tirarle aquí a la invocación Venga Un saludito ahí Para toda la clase de informática De de Adrián No, no, este no es el que tú dices, ¿no? ¿Cuál es el que tú dices? Aquí este, que no me vale para nada Venga eh, ¿Cuál era? ¿El Brave Soul? ¿Puede ser? A ver, lo vamos viendo. Sí, este Gratis ya pues vamos a ver, ya está, estamos al paso 2 Sí, sí, ya, ya lo he descubierto Es que siempre le doy a ese también, siempre empiezo por arriba Pero bueno, también empiezo por abajo Venga, uno de cuatro estrellas Gratis creo Más más nueva Va vale. a ver El que nos toca Desearme suerte <ríe> ¡Ostras! qué es? El su ostras, de 5 estrellas Bueno, ¿no? ¿Qué os parece este? Creo que es de los nuevos, ¿eh? Antes lo he utilizado ahí uno Venga, esto me da igual Vale El <risa> Renji también es de 5 estrellas Este creo que lo tengo pero es bienvenido porque así lo, lo, lo podemos fusionar. Mira el Renji ahí mo, momificado. <risa> el Kaname que ya lo tengo. Pero bueno, se lo, le fusionamos uno de los que teníamos de 5 estrellas. Si lo subo a 5 estrellas, se lo puede fusionar. No sé si con 4 estrellas lo puede fusionar con el que tenemos. El otro Kaname. Pero bueno. Eh, pues tres nuevos. Este, este de 5 estrellas, que creo que ya lo tengo. Ah, no, pues no lo tenía. Este nuevo, no lo tenía. Tengo otro parecido. Y este, este sí que es nuevo. Pues estupendo. Ah, tenemos ahí más personas eh, para subir. Madre mía, si es que esto es una movida. Este es nuevo, ¿vale? El Tumor Rose Summon, este. Tenemos ahí un montón. Ya le tiraré el caso hacia ti. Vale. Este también. Te han dado bonus aquí. El de los 65 millones de descargas Vale. Selección de carácter. Aquí también. Y eh, el chico Este creo que habría que tirarlo. Habría que tirarle. Vale. No pone cuántos días le faltan, ¿no? Ya le tiraremos, yo creo. Con los, con los orbes que estamos ahí ahorrando. Y puede estar muy bien ojo aquí el regalito Ok Ese, ¿no? Eh, eh, ese no, pues no, le tiro Claro, eso es bueno saberlo Para no tirarle, así ah, que No viene fenómeno bueno, yo creo que ha estado muy bien por hoy. Hemos visto ahí el tema este de, de los Epic Ray, Así que no los perdáis, ¿eh? Los Epic Ray. Hay que seguir aquí con, con este. Bueno, quedan 21 días. Tenemos tiempo, pero bueno, hay que seguir cogiendo medallitas, supongo. ¿Vale? Así que aquí nos vamos a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Saludos de Bandolero. 7.0 Chao, chao